Padre nuestro, voy a recordar hoy, ante ti, a todos los que cuidan a los enfermos. Llénalos de tus dones, como ellos nos colman a nosotros con sus cuidados y ayudas. Ten en cuenta, Padre, el servicio constante que nos prestan sus palabras de aliento y de consuelo en medio del sufrimiento. El mimo con el que nos tratan y la acogida que dispersan a nuestras familias. Ellos nos muestran la cara amable del dolor y su presencia es tu presencia en medio de la enfermedad. Benditos ellos, y bendito seas tú, Padre. Amén.